Porque tenemos en vivo, tenemos allá a los muchachos, a Enya y a Camila. Así que adelante, Rafaelito, con los muchachos allá. Bien, señores, estamos aquí en vivo del centro de la ciudad de San Francisco de Macorís, Diciembre 23. Vamos a ver qué hay en la calle, la gente con el corre-corre. Aquí la gente está hoy en búsqueda comprando lo que se va a llevar para el 24 de diciembre mañana. Pre Nochebuena, vamos a ver qué dice la gente en la calle. Vamos allá. Vamos allá, vamos a ver. No hurto. ¿eh? Señores, mucha gente, lo, lo, lo, los establecimientos llenos, las tiendas llenas, eh, la, la tienda de ropa. Señores, todo el mundo poniéndose en flow, la pinta, la comedera y ese tipo de cosas. Aquí tenemos una amiga. Hola, ¿cómo tú estás? Ella no quiere salir, pero tú eres muy bonita, va a salir en la cabra y no quiere salir. Doña, ¿cómo, cómo, ¿cómo la ha pasado hoy 23 de diciembre? y Corre, corre de la gente antes de 24. Bien, gracias a Dios y a la Virgen. Bien, bien. ¿Compró su cosita para mañana? Sí, no, esa es ropa para los muchachos. Pa los muchachos, petrenar, eso nunca claro, se queda. No, ¿verdad? no, claro que Amén. Seguimos, señores. ¿Eh? ¿Y usted, mi doña? eh? Vamos aquí, vamos aquí. No, usted mismo, venga. Usted que está aquí parqueado en la esquina, ¿cómo usted está viendo el transcurso del día a día pre Nochebuena? Bueno, eh, mucha gente en el medio. Muchos tapones, la ME haciendo muchos tapones, tapones. Y se está viendo el peso hoy. Se está, se está moviendo peso hoy. Mucho, mucho peso, está. sí. Está buena la vida. Oh, está buenísima hoy. Bueno, gracias. Y usted, ay, me a, llevar a un lado. Y usted, mi don, ¿cómo usted ve el transcurso del día 23 pre-nochebuena? Con el corre, corre en la calle. Está bien todo. Todo está bajo control, Dios está obrando. Mucha gente en la calle. ¿o? Mucha gente en la calle, Dios está obrando, hay dinero. Hay dinero, ¿verdad? Hay en dinero. Doble. En doble está todo. Qué Bueno, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? No, venga, venga, dígamelo usted. ¿Y entonces, señores, seguimos? Dale, que la gente, la gente no está en eso. Y la gente se, la gente se me está como escondiendo. Y... Sí, sí, nos vamos con Dios y la vaina, Camila. Señores, seguimos, seguimos aquí tan la tienda y ese tipo de cosas don. y usted cómo la está pasando no no, no, no venga con Jacotorra, mi don. lo vamos a enseñar, está todo. se llora la gente la gente en la calle vamos a ver y ustedes y ustedes corre corre hablo un chingo de corre corre corre corre un chingo de, de, de hoy 23 de diciembre ay no mucha, corriendo mucha está. gente mucha gente sí, sí, sí. no bulto vamos a ver Vamos a darle para acá Señores, estamos aquí en el, centro, en el centro de la ciudad Está en la tienda llena eh. La gente haciendo su diligencia con la ropa Ahí en la carterita No, como que no? Pero tú tienes un negocio hágalo. Ah, ¿Qué, ¿Qué es lo que? ¿Está fluyendo está fluyendo heavy negocio? Ya ah, lo me dio la espalda Qué mala educación, señores eh? Vamos aquí Allá Dale para acá Siempre va vaya. de una trompa ese hombre Midón, venga, ¿y usted? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo, le, ¿Cómo le ha ido en esta Navidad? Regular, regular. ¿Regular? ¿No ha vendido mucho frío? frío? No, no, cositas está vendiendo. ¿Por qué? Ah, porque la gente no busca eso. No, no había fría la temperatura. ¿Y ahora? por qué no cambió la vaina para pa más los ropa? Porque la gente lo que busca es ropa en Navidad. No, claro, por este es el número uno en calidad. Sí, pero estamos en diciembre, eso, eso es frío. Lo mejor. ¿Cómo usted sí, ve el corre, corre de la gente aquí en centro? Ahí. ¿Entre dos? Entre dos. ¿Mucha sí. gente comprando? Claro, sí, compran. Gracias. Sí. Y usted, mi don, ¿cómo usted ve el corre-corre aquí en el centro? ¿eh? Está bien, gracias, está bien. ¿Y usted? Que <risa> vienen, vienen de un sitio lejos. Señores, seguimos aquí en la calle, estamos aquí por la Plaza Duarte. Tú estás... Tú estás... Mi doña, mi doña una, una preguntita. ¿Cómo usted ve el corre-corre en esta Navidad, la gente, ese tipo de cosas, ya que estamos 23, mañana 24 de Muy bien, muy bien. Hay un meneito de peso que ahí. se ve regular y ¿eh? ahí. Sí, la... ¿sí usted? Claro. Bien, todo bien. La gente comprando su ropa y todo. Ah, sí, mi. Amén. Señores, seguimos, <ríe> seguimos. lo que es mío. Dale para acá a ver, seguimos aquí en la calle. Ahí estamos, estamos aquí en la Plaza Duarte. Por aquí no vemos mucha fluidez de la gente, pero recogemos que la gente está regada en el centro completo. De la calle, los tigres parece, parece que parecen que fuera los linces que se tiran Y usted, mi don, ¿cómo, cómo está? Cómo está No, no, no, no ¿cómo está la cosa fluyendo en esta Navidad aquí en el centro? Ah, esto está bueno, bueno, pero aquí está buena la cosa. Mucha gente comprando. Esto. Claro, claro, están siempre comprando y por muchos están poniendo también porque me cerrarán el parque allí. ¿Serán el parque? No sé por qué diablo, un 23, un 23 de que será el parque. Pues eso está mal, eso, que cerrarán el parque un 23. Claro que está mal. Dígame usted, dígame usted. ¿Eh? Claro que el síndico que metió la pata ahí claro. Metió la pata y claro, sí que... ¿A quién que iba a meter a cantar? Ya, pues mira, pues, yo no. pues yo no sé quién, sea y Tiene que meter una gente fuerte, ¿verdad? Pues yo, yo no entiendo cuál es el corre-corre, señores Seguimos, seguimos aquí en la calle Reportando para los osobrosos Telenor, Reportando cómo está hoy, pre-nochebuena, 23 de diciembre La gente activa, pues no le damos para acá? Vamos aquí Vamos aquí, dame un ahí Dame un break, pan aquí, bregó, ¿qué es lo que es, manito? ¿Qué es lo que es? Oye, tú que estás aquí en el centro, ¿cómo tú ves este 23, este 23 de diciembre, pre-nochebuena, el corre-corre con la gente? Hay muchísima gente, mucho movimiento. ¿Mucho movimiento? Sí. ¿Eh? Hay mucha gente comprando, hay mucho dinero en la calle, que se está comprando mucho. Bueno, para eso, porque en todos lados hay demasiadas personas. En todos lados hay demasiada gente. Acá, todo, sí. Y con un tapón y un corre-corre, Sí. Gracias. Señores, seguimos aquí, seguimos aquí en el centro de la ciudad, transmitiendo en vivo para los osobrosos, canal 10 de Telenor. Midón, ¿cómo usted ve este, este 23 de diciembre, este corre-corre, pre buena. Yo no digo nada, no digo nada. No, pero, como usted lo ve, o sea, ¿cómo usted que está aquí en el centro, como usted ve el ambiente, lo veo mucha bien. gente, ¿verdad? Mucha gente Mucha gente comprando en la tienda, sí. comprando comida y eso. Dije que no había cuarto, pero parece que apareció hay... cuarto, ¿verdad? Apareció, apareció de repente, de repente. Gracias, gracias. Seguimos, señores, transmitiendo en vivo para los osobrosos, Canal 10. Aquí está la gente, la gente, ya ustedes saben, ¿eh? La gente, ya ustedes saben, señores, aquí en el centro de la ciudad, San Francisco de Macorís, vamos a seguir viendo que hay mucha gente en la calle fluyendo, estamos aquí en el centro. ¿Cómo es que se llama esta calle? ¿Eh? ¿Eh? Señores, vamos, vamos a ver, vamos a ver qué dice la gente. Vamos, vamos por aquí. Vamos por aquí. ¿Eh? ¿Qué es lo que? Están rulando la gente. ¿Viste? Claro, eh? rulando ahí está la gente. ¿Está vendiendo? ¿tú ¿Estás vendiendo qué aquí? Está comprando frío, frío. Yo trabajo en la bustilla, ¿eh? Entonces, tú que trabajas en la bustilla, han ido a comprar mucho. Sí, eh, claro, fui de tiempo. Te Apareció cuarto de diciembre. Claro, pues pila. <risa> ¿Y, y, y, ¿Y a nivel de comida? A nivel de comida. Entonces, la comida va bien, pues por ahora. No, Bulto, gracias. Esto es para los osobrosos canal 10 de Telenor. Vamos allá. Pau.